La nueva Ariel será negra pero, ¿sabías que había sirenas con el mismo color de piel? Se trata de importantes espíritus fluviales de África Central y Occidental, donde eran las Madres de las aguas. Se trataban de espíritus relacionados con la salud y la liberación. Con el comercio de esclavos, adquirieron dominio sobre el océano y se relacionaron con las mareas y la fertilidad. Como madre del resto de espíritus de su panteón, las madres sin hijos solicitaban su bendición. Esta creencia cruzó el Atlántico y se asimiló con la Virgen de los Navegantes o creó a Santa Marta la Dominadora.